Gracias a los dos. No soy autoridad de nada, como ha dicho el profesor Clemente. Y bueno, el currículum no es tan denso como, como otros pretendí. Eh, cuando se me dijo de hablar sobre qué tema, yo le pregunté y él me propuso, el profesor Clemente me propuso dos. Preferí eh, el, la propuesta de la historia del arte en cuanto a disciplina humanística, que conviene a todo el mundo a que se meta en internet y lo saque impreso. Es un artículo de Erwin panowski excelente y mm, clarísimo a la hora de eh, puntualizar qué es la historia del arte, para qué sirve y por qué, por qué es tan importante. Eh, se podría hablar de muchas cosas. Se podría hablar de como siempre he dicho, de las diferentes facetas que nos vamos a encontrar. Como aquí, chicos y chicas, como ahora se dice, nada de alumnos, ahora hay que decir alumnos y alumnas, pues yo siempre he dicho que un historiador, un historiador, porque los historiadores del arte somos historiadores, eso que no se nos olvide. Solo que tenemos un elemento fundamental de objeto, de estudio, el que vamos a intentar sacarlo todo, que es la obra de arte. Pero que dentro de ese mundo hay varias facetas, está el que es crítico, el experto y el historiador, historiador, historiador del arte. Y que somos como, a mí ya no me gusta lo de la señorita Marple y ni lo de Hércules Poirot, sino me gusta más el comisario Montalbano. Somos como el comisario Montalbano. Ah, una cerilla. Esto es una prueba. Entonces, a partir de la cerilla, a ver qué saca. Bueno, vamos a intentar ver la obra de arte como un melocotón. Yo soy de Murcia y he traído el melocotón de Cieza. Puede ser de Galanta, de lo donde ustedes quieran. Cuando el melocotón lo coge uno, le quita un poquito ese polvo cantón que tiene en la superficie y lo muerde y se convierte en almíbar en la boca. El almíbar empieza a chorretear y nosotros decimos, joder, ¡Qué melocotón! O como dicen en mi tierra, ¡qué malacatón! Y se le hace a uno la boca. Bueno, pues igual es la obra de arte este. Claro, yo pongo ahora este cesto de frutas de Caraballo, en el que hay un melocotón en la parte superior. A ver si consigo dónde está aquí la... Bueno, en la parte superior. Es un melocotón con las hojas ya, eh, como dicen en mi tierra, chuchurrías. Ese cuadro Podría ser estudiado incluso por un botánico, por un eh, ingeniero agrónomo, por lo que ustedes quieran. Y podía ver que la manzana que hay en primer plano tiene dos picotazos y qué tipo de picotazos son esos. Incluso yo en mis clases siempre he dicho que hay uno en el que está a punto de salir el gusanillo y decir buenos días don Antonio. A punto casi. Dan ganas de comerse la fruta. No es lo mismo esta otra de Paul César, y sin embargo es un cuadro extraordinario. Con el impresionismo y los movimientos eh, modernos empieza a surgir la idea de que la obra de arte es pues, la línea por la línea, el color, la masa, tal. Y que no hay contenido, no hay que buscarlo. Pues no, se equivocan. Hay que buscarle contenido. Y si no, ¿por qué Martín Chirino, que se murió hace una semana? Un gran escultor actual del equipo del paso, le pone a esta obra el viento, el alicio número 7, porque necesita la explicación, y la explicación es la que él siempre ha estado dando, porque ahora los artistas dan la explicación de la obra, cada uno de ellos, a su obra, la espiral de la memoria, símbolo del origen y formación del universo. Ah, muy bien. Luego vamos a la obra, y observamos esa espiral hecha de acero, a base de golpes de forja. Claro, luego nosotros nos enfrentamos con esto. ¿Me quieren decir dónde está la obra de arte de Erasco 2019? ¿Cuál es? Porque es la de la derecha. Es una obra peruana por lo visto. Bueno, pues yo pongo la del Salón de Loterías de Madrid de hace tres o cuatro años, de unos señores que van también con botones, moneditas, etcétera. Y todo eso aparece por una locura en un momento determinado. Claro, el año 1917, recordemos, en la Primera Guerra Mundial. están muriendo a millares la gente. Y a un gran artista, no, no digo que no, pero se le ocurre una chaladura, una butada. Y es coger un urinario público como los que hay aquí, invertirlo, poner la fontana, lo rebautiza ya sin ninguna transformación manual, es una obra de arte. Obra de arte que, como dijo un crítico español hace algunos años, si yo voy al Museo Metropolitano de Nueva York y le doy un martillazo y lo rompo, también es una obra de arte porque es mi obra, es la que yo he destruido. Todo esto nos da pie a valorar cuál es el papel de un historiador del arte, que puede ser el crítico, el experto, como he dicho antes, o el historiador, historiador. Y pongo este dibujo de Benjamin Sis en el que está retratando a Vivant Denon, que es uno de los grandes historiadores de la época de Napoleón, que está eh, trabajando eh, en los sótanos del Louvre eh, rodeado de libros, manuscritos, obras de arte, fragmentos, etc. Ese es nuestro trabajo, aparentemente. Y ahora yo diría que sí, que en gran medida es esa. ¿Por qué? Porque la situación de la obra de arte es una situación bastante distinta de la obra literaria. Una obra literaria, por ejemplo, El Quijote... Tenemos ediciones, yo en mi casa tengo varias ediciones. Unas una que están destrozaditas, de la época en que yo, de pequeñito, leíamos en, en el, eh, antes del bachiller, en primaria, leíamos el Quijote, todos los días una lectura comprensiva, etc., hasta ediciones actuales. Siempre es la misma. Cambia el tipo de letra, una es Garamón, la otra es eh, eh, la que sea, de un tipo más grande, un Cicero o dos, pero siempre es el mismo de la obra de arte no, de la obra de arte se podrán sacar copias, pero la copia nunca es el original y a veces nos encontramos como en el caso de lo que te estoy poniendo aquí dos obras que aparentemente tienen unos principios que podrían ser muy similares y una es del siglo V antes de Cristo y la otra es del siglo XIII después de Cristo la reina Uta es una belleza impresionante igual como el Apolo del templo de Zeus en el pero el problema es que son obras distintas y sin embargo el concepto de obra clásica, de naturalismo, está presente. Pero claro, luego nos damos cuenta que la reina Uta es la que ha dado pie a Walt Disney a crear la malvada reina de Blancanieves y los itineronistas. La transforma y tal. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quién ha hecho esa obra. Que es uno de los grandes problemas que surgen en la obra eh, en la obra literaria algunas que otras veces, pero en la obra de arte muchísimas. Tenemos una obra sin autor y un autor documentado sin obra. Por ejemplo, no es una, un, un pintorazo de primera fila el anónimo maestro del Beato de Líbano, tanto en la concepción de las figuritas. Fíjense el ángel exterminador que aparece arriba eh, doblegándose al marco de la hoja de pergamino los cuatro jinetes del apocalipsis, no dan miedo, pero, claro, hacen que pensar. Allí aparece el demonio que está orcenando a los cuatro jinetes que ataquen. ¿no? Es eh, una obra que no tiene autor, no sabemos. Es como el maestro de Fellini, el de la iglesia de la Santa Croce, eh, que a partir de las inundaciones de Florencia se descubren otra serie de obras similares. ¿Por qué? Porque vamos viendo que estilísticamente se parecen, utilizan unas gamas de color parecido, y entonces le damos un nombre. Un nombre que depende de la gran obra de ese maestro que da nombre a la, al autor. ¿Pero quién es el maestro de fíjole? Ah, quién. Lo sabe? Ahí se necesita al comisario Montalbano, que son ustedes, o que somos nosotros. Por ejemplo, un maestro de, eh, de eh, un pergamino, en el que eh, se reflexiona sobre el, el motivo de la crucifixión y todo lo que ello conlleva. Y aquí está San Juan recogiendo una virgen que está atormentada, doblegada, eh, ante el cuerpo de Cristo muerto y nada de idealización. El San Juan no puede sostener al cuerpo de la virgen y mira a, a Dios Padre, que el pobrecito está Está más deshecho si cabe que la, que la Virgen. Pero fíjense, el fondo son los serafines los que están llenando ese fondo eh, del eh, pergamino. Esa miniatura no tiene nombre. Solución, maestro de Roan. Y así es un hablar por hablar, aparentemente. Pero es que de pronto, no quería ponerle esto, no me, no me resistía, no atarré. Esto tradicionalmente, El Coloso y la lechera de Burdeos, han sido obras de Francisco de Goy y Lucientes. Últimamente, los historiadores del arte pues, nos salimos con la tangente, hay que sabio soy, y de pronto, pues claro, más y más, y además nos juntamos hoy con lo del género, y aparecen, y perdón, pero es que es así, y aparecen de pronto y dirán, no, vamos a decir por qué esto ni la pincelada, ni nada, y encima aquí, como en el Coloso, sale una firma. ¡Ah! Es Coloso Julián. Sí, está aquí. Comparen la firma, la superior del Coloso con la inferior de Julia No me dicen en nada. No os digo yo, que por eso soy subdirectora del Museo del Prado. Digo, ¿sois subdirectora del Museo del Prado? ¡Ah! Adelante, José Flores la lechera de Burdeos, pues, tres cuartos de lo mismo. Eso no puede ser. Pues. Francisco Calvo Serrayer, que todo el mundo lo tenía, oh, dijo de esta obra, es el precedente sintomático de la pintura impresionista. Las pinceladas individualizadas, al que luego el, el, el ojo hará la mezcla de colores en nuestra retina. Pues, pues no tengo ya. Y yo, a mí me consultaron una vez por la radio cuando esto sucedió, y yo dije, mire, no lo sé. Yo no he visto la radiografía, la cromatografía de masa, no he visto nada. Pero si no son de Goya, tiene que abrirse en el Museo del Prado dos salas. Una para la lechera de Burdeos y otra para el Coloso, porque hasta ahora eran las obras que abrían el mundo contemporáneo. Todo está aquí. Impresionismo. Eh, expresionismo. ¡Ah! Que si la burra que aparece ahí, todo. Y ahora resulta que no sala. Fíjense si el mundo nuestro es un mundo problemático. Materiales y técnicas que hay que contar. Es lo de la, la cerillita que he dicho antes del comisario Montalbano. Cuando veamos un cuadro, una obra, la que sea, no se puede despreciar como hacen incluso algunos que se tildan de historiadores o de artistas contemporáneos que la técnica, el material, la expresión, la, digo, la línea, pues no, porque depende y nos ayudará. Fíjense dos obras de más o menos coetáneas del siglo V. Una es un mosaico y la otra es un textil copto. El mosaico está en Santa María Mayores y el, el tejido copto utiliza una técnica distinta del mosaico y sin embargo el efecto que plantea es prácticamente muy similar. Eso nos indicaría que en determinadas épocas hay una serie de mm, vías que nos conducen a una meta eh, prácticamente igual. Por ejemplo, en ese báculo de San Miguel atacando al demonio, se nota perfectamente la, lo lineal de la división, de, sobre todo, de la cabeza del báculo. Fíjense en el vitral de la anunciación como las, los plomos que un, unen los vitriales hacen un eh, juego parecido de línea. Y sobre todo, si nos fijamos en obras, mejor dicho, como esta, a ver, un momento, como esta. Fíjense un vitral de eh, la catedral de Sainz o una biblia rica como la de Toledo. Están organizadas una hoja de pergamino como el vitral. Y lo cual nos indicaría cómo hay una similitud de épocas. A veces se dice, el material es, eh, da la eh, forma por ejemplo, la virgen está con esa especie de posición eh, curvada que dice, no, es que se deriva del marfil pues no señor, porque el mismo autor Giovanni Pisano hace la otra virgen en piedra y hace lo mismo eso dependerá de la época, de los gustos de lo que demanda el personal y lo que gusta lo que gusta que es a lo que eh, veníamos diciendo. Lo que nos gusta no indica que no tengamos que hacer estudios en profundidad. Erwin Panofsky, que antes lo he citado, y en el artículo ese vendrá otra frase mucho más larga, pero en otra obra, que se, eh, la pueden encontrar en la, en la biblioteca, la obra de arte y sus significados, dice una frase como la siguiente. Nadie puede ser criticado por gozar ingenuamente de una obra de arte, o por valorarla e interpretarla sujetándose a su particular criterio sin más preocupaciones. Es decir, yo cojo la obra y digo, me gusta. Vale. Pero dice, pero el estudioso deberá desconfiar sistemáticamente de lo que pudiéramos llamar método de apreciación. Es decir, me loco melocotón, me lo come, ah, o esto. No, porque hay que pasar más adelante. De quien pretenda enseñar a los no iniciados a comprender el arte al margen del estudio de las lenguas clásicas, latín y griego como mínimo, por lo menos latín, ¿Eh? por lo menos eso, de los enojosos métodos históricos, por ejemplo, leer, leer un, un, un eh, papel del de siglo XII o del siglo XVII, que anda la letra del siglo XVII, tarra, escribían todo seguido, Bueno, dice, de los enojosos métodos históricos y de los antiguos y polvorientos documentos, recordemos el, en la vista, de Vivant de Nou eh, solo logrará privar de su encanto a la ingenuidad sin corregir sus errores bueno, miren esta obra esta obra es Mármol de Carrara de primerísima calidad ¿es la misma obra? no, son dos versiones la primera la termina Bernini y de pronto cuando se la va a presentar al gran cardenal Scipione Borghese ¡clac! se le abre un pelo en la frente, lo ven en el medio de la frente como se ha abierto la escultura error del escultor porque no apreció ese pelo en el bloque de mármol en el que él iba a trabajar con lo cual cuando va a entregarle la obra a Chipione Borghese, se le fastidia pero el gran escultor de inmediato coge otro bloque de mármol y hace una réplica Igual, no. Por eso llamamos réplica, no copia. Si se dan cuenta, los pliegues de la muceta ya no son iguales. Ahí ya no aparece ningún pelo. Ya se ha preocupado y muy mucho de que ningún pelito, es decir, ninguna zona en donde la cristalización del mármol no ha sido exacta, se pueda pueda provocar ese error. Error que también está en nosotros y no lo podemos cometer. Pongo este ejemplo para que se vea otra réplica. Llega Diego Velázquez y hace un retrato, porque se lo encargan las clarisas de Toledo, de Sor Jerónima de la Fuente. Sor Jerónima de la Fuente se iba con 80 años, ahí la tienen representada, a las Islas Filipinas a evangelizar. 80 años. Había 80 años, está uno sentadito en un sillón, con Alzheimer o lo que sea. Todavía la momia de Sor Jerónima de la Fuente la conservan los filipinos y cuando el famoso ataque de Batán de los japoneses se la llevaban, era una momia pequeñita, claro, todo va en Bueno, pues eso la hace para el convento. pero Llegan los familiares y dicen, no, no, queremos otro retrato. Entonces Velázquez replica. La prueba de la réplica es el Cristo crucificado. Fíjense cómo la presentación ante la soperónima es distinta, ¿no? gira de un modo distinto. Pero lo pongo también para que vean cómo los historiadores del arte, y esto lo digo ahora, antes he dicho de, de, el cuadro este de los cuadros de Goya, pero a los señores del Museo del Prado del año en cuestión, cuando se compra el cuadro, recién terminada la guerra, eran Álvarez de Sotomayor, era el director que es un pintor de retratos bastante famoso, en su época, etc. Pero sobre todo hay dos personas que son muy claves. Francisco Javier Sánchez Cantón está de subdirector y Diego Angulo Íñiguez está de conservador de pintura española. Y todos cometen el grave error en una época en que tenemos la cromatografía de masas, la espectrografía de los colores, las radiografías, etc. Y ahora iremos viendo Velázquez era un pintor intelectual y estos eran catedráticos de arte, los dos. No es como en el caso de Manuela Meina, la subdirectora del Prado, que no era más que del Prado. Y a esto no se les ocurre otra cosa, es decir, Velázquez no pudo pintar un globo, una filacteria, saliendo de la boca de Sor Jerónima para decir, quiero que me sirvas de modelo. Ah, eso es una memez medieval. Y Velázquez era un intelectual. no. Cuando le ordenaron al, pre, al conservador quitar, al mejor dicho al conservador, al restaurador, quitar la filateria, se dieron cuenta que el original ya no se pudo arreglar. El ejemplar del Prado está dañado, el ejemplar de la colección Fernández Zaragoza, que es el que compró la otra versión, no. Craso error del comisario Montalbán. Por eso no hay que precipitarse. Es muy problemático. Materiales y técnicas, fíjense ahora, cuando vayan a, a Roma, aunque tengan que mentir, hasta las chicas, que se hagan coscas, que se haga lo que sea. Yo para ver esta obra le tuve que decir al sacristán de San Andrea al Quirinale que yo era un cosca. Un cosca, oh, oh, pase, pase, me sube al, <ríe> sí, me subió que estaba prohibido y pude ver a San Estanilado de Cosca en su lecho de muerte, que siempre hay una señora, o por lo menos había una señora que le ponía un ramo de flores en las manos, en donde podemos ver cómo, este es un discípulo de, de Bernini, Pierre Legros, elige los materiales, no hace cualquier cosa. La cama, de un tipo de mármol, el colchón, de otro mármol, el, la, la sotana, otro mármol. La cara, otro más. Y cada uno va eligiéndolo en función de ese gusto cromático que da el barroco y que emociona nada más verlo, porque da la impresión de que se iba a encontrar uno al pobre San Estanislao en el momento antes de la muerte, en los últimos estertores de vida. Eso es lo que hay que saber apreciar. En arte contemporáneo, pongo esta otra de Martín Chirino, que pues, ya digo porque murió y le hago el homenaje acero pintado al duco, pongo al duco porque es pistola y compresor como se pinta en coche. Bueno, esta obra la pueden ver todos en Madrid, está debajo de una de, eh, de las pasarelas de la Paseo de la Castellana. Aquí es eh, otra vez lo mismo que hemos hablado antes, es eh, la eh, búsqueda de eh, un contenido que nosotros tendremos en, en todo caso, que con el diálogo, con la obra de arte encontrar. Pero lo que tenemos que ver es que un historiador historia o un historiador del arte, arte, tiene que estar preparado al menos para la búsqueda de eh, elementos de información que no tiene a primera vista. Y eso es la iconografía. Yo cuando veo esta obra veo San Stanisla de Cosca, pero eh, yo tengo que saber si era jesuita o no jesuita por el tipo de, de vestimenta que lleva, etc. Bueno, pues la iconografía nos sirve para ese primer acercamiento a eh, una obra. Esto es un, un señor que va vestido de caballero de la Orden de Santiago o como lleva la cruz blanca. Este es de Malta, etc. Bueno, y por poner un ejemplo para que vean la importancia. Los nimbos no son todos iguales. Persona muerta y santificada San Francisco de Chimabue. Persona viva pero reverenciada. Y tomada como santo en vida, el Papa Pascual. Y el nimbo es cuadrado, no es circular. Cristo, nimbo, circular, pero con las tres potencias, que solamente las puede llevar él. Y como elementos para que vean ustedes un poco el juego, a veces, de las formas. ¿Y cómo es importante saberlo? De. El nimbo de la Virgen Inmaculada, con las doce estrellas que aparecen en la Virgen, eh, en la Dama Apocalíptica, en la Virgen Apocalíptica, va a salir el símbolo de la, de la Unión Europea. Fíjense ¿Sí lo que son los juegos de la vida. De Apolo, se dan cuenta, no tiene tres potencias, tiene como rayos. Bueno, de ahí aparecerá en el primer cristianismo el Sol Invictus que es una especie de Apolo, pero en el que se recrea la figura de Cristo como sol e la, la iconografía nos ayuda a, a eso. Si no lo sabemos todo, vayamos a repertorios, busquémoslo. Porque, por ejemplo, profetas como este de Rafael, el profeta Isaías, lleva un pliego rollado, enrollado. El rollo es de profetas, pero fíjense, el profeta Elías de Rivera no lleva, lleva un libro, pero es profeta. Es decir, hay que llevar a veces cuidado. No siempre los elementos o atributos que identifican a alguien son iguales. Por ejemplo, en la pintura del siglo XIX verán ustedes a generales que llevan entorchados de oro o entorchados de plata. ¿Son generales? Sí, pero no, no algunos. Por ejemplo, los que lo llevan de plata resulta que son coroneles, grado de coronel, con destino de general. En cambio, si lo lleva todo de oro es general, general, no es como, como algunos ¿no? que ascienden, no. estos eso hay que verlo y de esa manera podremos identificar bien las cosas, por ejemplo, traigo aquí una pintura que está muy cerca, en, eh, en Guadalajara, es el retrato del cardenal Mendoza, no todo cardenal es igual, por ejemplo, el cardenal Mendoza era hijo de un gran señor, el cardenal Cisneros es hijo de un don nadie. El cardenal Mendoza se puede permitir el lujo de, como dijo la reina Isabel, tener algún pecadillo bonito, que eran los hijos que tuvo con varias señoras eh, a lo largo de su vida. Y luego reconocidos porque eran hijos del cardenal Mendoza, del tercer rey de España. Cisneros no se podía permitir esos lujos, ni aunque hubiese querido, porque a él no se lo hubieran permitido. Bueno, en este cuadro, si se dan cuenta, aparece algo muy fundamental, la heráldica. La heráldica dice, la, esto nos ha pasado a todos. Yo lo he visto a lo largo de mis casi 50 años de dedicación docente, verlo en historiadores de una y otra calaña. Ah, la heráldica, la heráldica. Pues la heráldica es muy importante, porque la heráldica nos puede indicar los eh, antecedentes y los, las ansias y los deseos de una persona. Por ejemplo, el cardenal Mendoza utiliza en la ventana, se ve clarísimamente, y ahora lo veremos, los, el escudo de su padre, del marqués de Santiago, no los de su madre. ¿Por qué? Porque los de su madre los utilizarán otros hermanos, él utiliza los de Mendoza de la Vega. Y al lado de él hay una serie de obispos, es que no es obispo porque no va a cubierto, sí, es que es más que obispo. Fíjense que están... Arriba tenemos a uno de los obispos, deberían ser obispos auxiliares, abades, o incluso no obispos, porque yo he oído también el, el, el error de decir que a alguien con mitra y con eh, báculo es obispo. No, puede ser, por ejemplo, un protonotario apostólico y no necesariamente es ser obispo. Pero bueno, a, a lo que voy, son cinco, hay cuatro subalternos, cada uno de ellos con un atributo, de la persona que no lleva nada. Va vestida de cardenal, pero no lleva, no va cubierto de nada. El capelo cardenalicio, la mitra de obispo, la cruz eh, arzobispal, pero en este caso no patriarcal, y eso él, él era patriarca, debió de ser antes de ser nombrado patriarca, y lleva luego el palio. El palio que es esta especie de corbata que vemos en la parte inferior. El palio no es solamente, no piensen ustedes que es como Franco que entraba bajo palio, no. Hay otros palios. Este palio indica que es un metropolitano, Arzobispo de Toledo, y que el Papa lo ha distinguido con ello. Antes hemos hablado de la iconografía. En este cuadro hay, hay ángeles, arcángeles, santos, profetas, patriarcas. La maestad de Siena, de Ducho y de Boniseña, es de las obras que nadie se puede perder. A Siena tienen que ir. Siena es si tan bonita como Florencia o más no tiene esta obra es impresionante, pues miren para qué sirve el latín, para leer en el posapiés donde reside el trono de la Virgen la siguiente frase escrita por Ducho de Boniseña probablemente porque alguien se lo indicaría probablemente a lo mejor porque él también lo sabría, pero dice Mater Santa Dei, sis causa senis riquei sis ducho vita, te cuia pinchitita es decir, Santa Madre de Dios se causa de paz Así Siena, si y la influencia están sin vender, Seas vida para ducho, ya que así te pintó. Si no se sabe latín, difícilmente se podrá entender toda la obra. Esa. Porque es una obra que se hace para glorificar a la Virgen como trono de la divinidad, del niño. Esa es importante. Es importante la iconografía para poder distinguir en la obra del maestro Mateo qué es lo que se está representando. La parusía, por ejemplo, en, una, en la puerta de la izquierda, en la puerta de la derecha es la anástasis y en el centro es la entrada bajo el pórtico de Cristo con los eh, santos ancianos, etc. Y todo eh, eh, un mensaje que el creyente de aquel momento sabía perfectamente interpretar. Quien no ha hecho la mili, por ejemplo, no sabe eh, saludar. ¿Eh? Y a veces eh, hay tontos eh, como nuestro presidente de gobierno que va a una recepción pública con el rey y se pone al lado del rey a darle la mano a la gente. Todo eso, si ustedes tienen que analizarlo y saberlo analizar. Por ejemplo, tres elefantitos, hay más, pero tres elefantitos con un obelisco. Y cada uno es una cosa distinta. El de Francisco Colonna, que es el, el, de, el grabado, xilográfico. Eh, eh, es eh, sacado de la inerotomaquia polifilo, es el sueño de polifilo. Y ahí está representado Anno. Anno es eh, un elefante eh, que es el nombre latinizado para representar eh, la fuerza. Y tiene un obelisco y además en el sueño de polifilo dicen que tiene que haber debajo, en el vientre debajo, un dado para sostener porque no hay nada, fíjese en la racionalidad, no hay nada que pese sobre el vano, porque si no se hundiría el vano. Y hay una, en la frente, el, el elefante lleva una, una frase, y es que esa es el depósito de la sabiduría. Lo otro es la fuerza, el cuerpo es la fuerza, la sabiduría reside en la cabeza. No todo el mundo tiene sabiduría en la cabeza, pero bueno, ahí es lo que voy. A Años después, Bernini va a usar... El mismo aparente eh, iconografía en el obelisco de la Minerva, el pulchín de la Minerva, el pulchino, a veces dicen. Y además, los romanos, que son muy. Si hubiera estado aquí Piero, nos lo diría y afirmaría, son unos cachondos mentales. Dicen que el pulchino eh, levanta el rabo, enseña el culete y se pega un pedote eh, dirigido a los dominicos, que es el edificio rojo ese que ven detrás, que era donde residía la Santa Inquisición, ¿no? Y entonces, que es como una especie de bufa. No es así tampoco. Eso es el, el, la broma. ¿Qué es lo que está representando? El elefante es el animal más fuerte que hay. Pero al mismo tiempo, el elefante es el más inteligente de los animales dentro de la fuerza que tiene. Poderoso que sostiene el obelisco. ¿Pero qué es el obelisco? La fe. Y el cristiano tiene que ser como el elefante. No dudar de lo que tiene que sostener, el pilar de la fe. En cambio, por ejemplo, en Giambattista eh, eh, Battista Baccarini, en la Fontana del Elefante, o Tru es una alteración de Heliodoro, en la isla está en Sicilia, en Palermo no, en, a ver si me acuerdo, está al lado de Etna sí, bueno, cuando me acuerdo de la ciudad, es una ciudad importante, la, la lava llega, ha llegado a, a rodear a la ciudad. Y allí este elefante es una alteración de Heliodoro. ¿Y qué es Heliodoro? El romano que a los cartagineses. ¿eh? Porque la, Sicilia era importantísimo mantenerlo para Roma y no para Cartago. Y entonces, ¿qué es lo que está defendiendo, eh, pregonizando ahí? Pues es la representación de la ciudad. Que no me acuerdo ahora, Siracusa. Es, eh, es la edad. Nosotros como el comisario Montalbano, o la comisaria Montalbana, si saliera el caso, tenemos que fijarnos también en que el arte no tiene fronteras. Va y cabe, ya lo hemos visto, de una obra impresa en 1499 pasa a Bernini, luego pasa a eh, Siracusa, y cada uno distinto. Bueno, fíjense el, los caminos de Europa que eh, marcaba el camino de Santiago, con las cuatro vías la tulonense que salía de Tours, la lemovicense de Limoges, codense de Puy y tolosana de Toulouse. Eh, de la parte de arriba cercana a Inglaterra, está eh, en la zona alemana, está Colonia. Y esto está en el puente de la reina, el otro Cristo. Bueno, pues el, del Cristo de puente de la reina se inspira en un Cristo de Colonia. El Cristo arbóreo con los brazos en Y, en lo que se llama la pata de un ganso. Es decir, las formas, la música, los gustos, se trasladan de un modo a otro a través de los caminos de peregrinación, por ejemplo. Nosotros tenemos que contar con documentos como los historiadores normales, sí, este es un documento que puede ser impreso o puede ser escrito. Y esto me valieron a mí para decir que este retrato del anticuario famosísimo no es el que se dice sino que es otro. Este es este señor, Messerschmitt, Alessandro Corvino. Estoy convencido de ello y pronto saldrá una publicación. No es el, eh, el Jacopo Estrada, como se dice en el Museo de Viena. Claro, allí dicen que es Jacopo Estrada porque eh, Jacopo Estrada tuvo una hija, que fue la querida de Rodolfo II, que tuvo unos nietos y una de las nietas vino aquí a las descalzas reales y aquí le llamaban la imperial bastarda como no? Iban a reconocer a los... Pues entonces le cambian el nombre y le ponen no, este es el, el abuelo de esta, igual como Rodolfo, por no decir que Rodolfo era el padre. Pero aquí vino porque la emperatriz María se la trajo. Porque quería que hubieran más Habsburgos en las descartas reales. Pero los documentos pueden estar en el cuadro. Ahí está la firma, Cristianus Fekit, y luego abajo un cartel, una carta, que yo la he volteado para que se pueda... Leer dentro de lo que cabe que dice al magnífico señor, el señor Tiziano Bechelio, su compadre, Venecia. Tiziano no podía ver a Jacopo Estrada, que es al que se dice que retrata. Luego, si no lo podía ver, no le pone su compadre. El compadre es alguien o que comparte el padrinazgo de algo o que comparte una amistad profunda, entrañable. La radiografía es un elemento que nos puede ayudar. ¿por qué no la utilizaron antes Sánchez Cantón o Angulo para el retrato de esos de la fuente? Aquí la utilizan, pero para efecto propio, para decir que es lo que se ve en el ángulo superior derecho, el, el, la tarja en donde a posterior, y todo el mundo lo dice, el primero, bueno, es que todo el mundo, Zimmerman, todo el mundo, menos últimamente ya, porque ya ante tanto, tanto, han cambiado. Y como ahora mandan, no los profesores de la universidad, mandan los de los museos, eso no se toca. Bueno, yo comprendo que no se toque, porque si se toca, puede ser que se rompa el lienzo. Pero bueno, dígase la verdad luego. Porque, claro, esa, esa desela no responde ni al arte veneciano del momento, ni tampoco eh, eh, responde al gusto de, de Tiziano. Esa, esa tarja Responde al gusto germano y posterior. Y además se equivocan al traducir la, la, el contenido. Yo, eh, mediante, yo no lo he hecho, a, a mí me lo hicieron. Yo he intentado eh, quitar la tarja y la obra sale mucho mejor parada. A mi moda Porque lo que hace la tarja es de, de, disuadir, distraer. Por otro lado aparte de todo, es que se nota perfectamente cómo está mal encajada y mal diseñada. Es está como eh, retorcida y además está colocada en una especie de eh, eh, pilar que está detrás, que ahí se nota perfectamente y está por tanto mal eh, colgada. Aparte de todo eso, tendríamos que ver otras cosas. Por ejemplo, todo el mundo dice que este señor es ya Estrada porque que también era como todos los artistas, los artistas le echan muchas ganas a todos, le, le pidió eh, eh, el Jacobo Estrada que le regalara un, una, eh, ma, vamos, una capa de eh, Marta Cibelina y entonces todo el mundo dice, claro, es la que lleva. Pero yo me pongo en el, a, a ver la realidad. Eh, una capa de Marta Cibelina o de Lobo o de lo que sea, la puedes comprar uno u otro u otro tienes la cartera o el corte inglés, pero la Venus que lleva en la mano, esa no la lleva, no la tiene cualquiera. Y resulta que en la documentación dada por Girolamo Garimberto, que era el eh, asesor secretario del cardenal Farnese, al hablar de lo que tiene el cardenal Farnese, que es donde va a parar la colección de este señor, de Alessandro Corvino, dice que ahí está la altra figurina, nuda, es Senza Pari, que fue del Corvino. Senza Pari, es decir, sin parangón. Y la verdad es que la figurita es de una preciosidad, no se ha encontrado todavía. Hay mucho, por tanto, que hablar. Los documentos son las obras. Viendo, por ejemplo, como aquí voy a ir más rápido, viendo esto se ve como la evolución de las, eh, eh, los polípticos. Viendo esto se nota perfectamente que esto no puede ser del siglo XI, esto tiene que ser ya del XV. No solamente ya porque es el último gótico, sino por la recargazón, la extraordinaria eh, obra. La labor que tenemos que hacer nosotros, ¿cuál es? Esa, esa labor de humanística, la que hicieron, por ejemplo, Giovanni Batista caselle al servicio del tal Crowe, iban viendo los, los cuadros, iban anotándolo todo. Esto, por ejemplo, es las anotaciones que hace de la flagelación de Cristo de Piero de la Francesca. Pero es que esas anotaciones le llevaban a representar la mano, y la mano de fulanito, esta, y la mano otra es más arqueada, es de menganito. Y todo eso le valieron para cuando iban a visitar una colección o un el pueblecito perdido en la montaña, decir cabalcasele a de la francesca. Te lo compro. Y mire, yo he puesto estos ejemplos. Fíjense cómo las manos de Nerocho di Bartolomeo o de Sandro Botticelli son prácticamente de la misma época, son distintas. Solo mirando las manos, es decir, no hay que mirar solo las manos, son elementos. Aquí, Carlo Barachesco y Cosimo Tura. Cuando vean una mano tan nudosa, ¿eh? que parecen de, de, de madera, se reseca, casi sin duda, Cosimo Tura. Eso lo aprendimos en la época en que hacíamos las suposiciones aquellas de los ejercicios que nos ponían el práctico, 24 diapositivas y tal, salía una de estas y decía uno, Cosimo Tura sin duda alguna. Esto es elementos a tener en cuenta. Tanto es así que, fíjense, Roberto Longhi, uno de los grandes historiadores del arte, un comisario montalbano del arte, se dio cuenta que el cuadro que tienen a la izquierda era más falso que Judas. Ahí había algo que no, que no estaba. Él pensó que aquello debía de ser algo parecido a lo que hay en la figura que está en el medio. Propuso eso. Cambia las manos, cambia la especie de toga, de chalequillo que llevan por encima. Y miren ustedes, de Perugino sale un Rafael, la dama del unicornio. En cambio, por ejemplo, cuando hay intereses creados, como este, a mí me lo mandaron en el año 85 desde Yale, sale luego un personajillo, yo no quiero decir cómo, que... Hay encontrado un Velázquez en los depósitos de la Universidad de Yale. Y aquí encuentra a un imbécil, que fue el director del Banco de Santander, que pagó un congreso en Sevilla. Yo escribí a Yale diciéndole, porque a mí me lo mandaron, pues si pudiera ser de Herrera el viejo. Y yo dije, mire, mientras no vea el cuadro y a la vista de la fotografía, yo no puedo decir que, que sea esto o no. Puede ser de cualquier otro pintor sevillano. Radiografía del cuadro, estado del cuadro en colores, no se puede decir nada. Pues esto dicen que es Velázquez joven, entre ellos Benito Navarrete. Está loco, el origen del realismo sevillano. Bueno, Herrera el viejo y el cuadro. Yo le digo que se fijen, por ejemplo, en la figurita del niño que hay abajo, a la izquierda, y la virgencita que está aprendiendo a leer de su madre. O que fíjense en las barbas del San José de aquí, del cuadro atribuido a Velázquez, y del San José que está detrás de la Virgen, las barbas también arriñonadas. Podría ser de uno o de otro, pero claro, bueno, si hay quien paga, vale. Bueno. Y ahora voy a poner ejemplos de cosas que a ustedes le puedan ver muy bien y disfrutar. Cuando vayan a Roma, San Luis de los Franceses, la gran iglesia nacional francesa, los franceses, todo es dorado. Como dice mi mujer, limpiar no limpiarán, pero dorar, lo doran todo. Y miren la bobe, está dorado. Si van a una reja de un palacio de justicia o lo que sea, poco operan ustedes el hierro, porque está todo dorado. Bueno, pues en el interior está la famosa Capilla Contarelli. La Capilla Contarelli se ha dicho, lo hemos dicho todos, es... Caravaggio rompiendo la estética del momento. Yo creo que no, yo creo que ahí se confunde. La estética está rompiéndose, esto, esto es de un maestro, Giuseppe Cesari, pero no importa. Evidentemente el cuadro de la vocación de San Mateo plantea la luz, el tenebrismo, todo eso lo plantea, el realismo, pero fíjense eh, detalles. El detalle es que San Mateo, que es el señor con barba, está contando el dinero. Y es en el momento en el que Cristo le dice, ven y sígueme. Pero él está contando el dinero. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos. Martirio de San Mateo. ¿El martirio de San Mateo era así? No. El martirio de San Mateo lo cambian. Echan las radiografías, que aquí no se hicieron, pero allí sí que se hicieron, echan las radiografías, sale una versión, que es la que dibujada arriba, distinta, muy atroz. Tan atroz que sale un ángel desnudo, con todo su ser. En el centro, una persona, que es un muy típico de Caravaggio, rompiendo con eje la derecha y la izquierda. Y está en el centro, la obra principal es, está en blanco y negro porque se perdió en la guerra, aquí está coloreada supuestamente de cómo debe de ser. La obra es bellísima. El ángel es, es un mancero, es un quiero y no puedo. No se sabe si es hombre o mujer. Él es un gañán, eh, y nada más y nada menos que San Mateo, es un gañán de tres peras al cuarto, sucio, parece un estibador de un puerto. Forman una especie de almendra mística, si se dan cuenta, es un todo conjunto. El ángel le coge la mano y se la dirige, es que no sabe escribir San Mateo. La iglesia es San Luigi dei Francesi. El cuadro lo retira y se lo queda y todo el mundo dice es que tenía un gusto más avanzado. El marqués Vincenzo Giustiniani, que vive enfrente, el palacio Giustiniani, enfrente de San Luis. Sí y no. ¿Cuál es el problema? Le hacen hacer la segunda versión. ¿Saben ustedes lo que dice el documento de la contratación? El ángel... Deberá ser pintado in actu dictandi evangelium. Y el apóstol será representado in actu escribendi evangelium. No como está representado en la primera versión. ¿Y saben por qué esa es la importancia? Porque el señor Mateo Contarelli, cardenal Mateo Contarelli, se llamaba Mati pointe él. francés. ¿De qué zona? De la zona borbónica. ¿Quién era el Borbón? ¿Recuerdan a Enrique IV que dijo París bien vale una misa? Calvinista. ¿Qué es lo que defendían los calvinistas? Que la revelación, la revelación. El, el, el, el, no importa, hombre. Está, con esto se está negando la tradición de la Iglesia. Se está negando también la, eh, el magisterio de la iglesia, etcétera, etcétera. Porque el evangelista es un don nadie, es simplemente un transmisor, le haga hacer lo que quiere. Y bueno, así se podrían poner ejemplos. Yo publiqué esto de El Duque de Wellington, que es un, un cuadro de. <coughs> Espera, voy pasando porque nos vamos, nos vamos de época. Esto sí que me gustaría ver, porque es muy importante. La obra de arte dice: más de lo que quieres pensar. Donatello, el puestre Gatamelata, oh, tal, Gatamelata, el, el, cuadro, el, el caballero, el jinete a caballo, la cera perdida, sí, sí, todo eso está muy bien. Pero claro, si nosotros nos fijamos, el condotiero Gatamelata es el condottiero caballero. Todo el mundo lo ha dicho, sereno, etc. El escudo, fíjense la importancia de los escudos, aparecen abajo, son tres nudos, tres correas de crines o de correajes eh, puestos en línea. Siempre se habla de comparándolo con el condotiero Colleoni, chulo donde los haya, no chulo, enchurado. Este es de Vallecas, pero de lo más profundo de Vallecas o de el Pozo de Tírreco. El escudo. Se llama Colleoni, condotiero Colleoni. Esto es importante. Colleus, Collei. Testículo. La familia al parecer padecía de triorquidia. Tenía tres en vez de dos testículos. Y él estaba orgulloso de eso. Y encima con dotiero que salva a Venecia de los enemigos. Entre ellos incluso los españoles que están por medio. Escudo de armas. Tres testículos. Incluso cuando los angevinos que son los de la derecha le dan en la parte del jefe, es decir, la parte superior del escudo, las flores de lis de los zanjú, él sigue manteniendo la triorquidia de su pasado. Es más, en la tumba de su hija Medea, la capilla Coleoni, en Bérgamo, preciosa la capillita, también aparecen otra vez los testigos. Se habla del expresionismo, del segundo expresionismo del 400 frente a a la temperancia del primer 480. Gata pero es que eso también lo vamos a ver en la, en la representación de David, ya que está puesto en el cartelito. David de Donatello, una preciosidad, un niño de 16-17 años, tanto que Vasari dirá que todo fue acusado de, de pederastia, por ahí un problema, eh, que este es un cuerpo vivo, sacado, casi moldeado de del cuerpo vivo de un, de un mozalbete. De ahí que lo saquen, el alma. calenturientas, mentes sabido siempre. Pero a lo que voy, ¿es este el David de la Biblia? No. David de la Biblia era un niño joven, pero era un, un cuidador de cabras. Y además que tiraba con la onda, nada de la espada, la cabeza allí, y encima con, con un morrión, con flores, de verdad... ¿Es este también el de Miguel Ángel el bíblico? Tampoco. Este es un héroe mitológico, un héroe griego. Vamos, eh, allí se queda todo el mundo encantado. Mujeres, hombres, de aquí y de allá, cuando lo ven. ¿El David de Miguel Ángel es joven, es un niño que está cuidando cabras? Tampoco. Ahora, tiene una tensión que no la tiene el de Donatello. Donatello ya ha vencido. Aquí no aparece Goliath por ningún lado, pero sí aparece la, eh, ¿cómo se llama? la onda. Tanto que Leonardo lo copiará. La onda está preparada porque la onda va por el hombro izquierdo y lo recoge la mano derecha. Para en el momento que se mueva David, ¡traf! lanzar la, la, la piedra. Barroco. ¿Es igual? No, tampoco. ¿Es un pastor? Sí. Lleva el subrón de pastor, etc. Pero fíjense, entre las piernas está eh, el triunfo de un guerrero. Está moviendo la, la onda para dispararlo. Y tiene una cara de malas pulgas que le está diciendo a David, ya te las carga. ahora voy a por ti. Y efectivamente, cuando uno ve la obra dando vueltas, evidentemente eh, se expresa ese movimiento que ha, no ha habido con anterioridad porque en Donatello había paz, el triunfo ya reconocido, tensión en Miguel Ángel. Y este hombre, que es ya de 30 años, esto está hecho y derecho, esto es dinamismo puro y duro. Bueno, pues esto es un poco lo que se pueden encontrar en el mundo del arte, los jóvenes y las jóvenes, como diría la señora Calvo, que es tonta, de remate. Es cordobesa y es como la calidad del tordo, carita fina y culito gordo. Bueno. Si quieren hacerme algunas preguntas... Bueno, muchas hacer. gracias. Si no hay nada... Bueno. Pues si alguien quiere hacer una pregunta, pasamos un turno por algunas preguntas, intervenciones, comentarios... Total. ¿Cómo esto? Pues mire usted, sin... Antes, usted no porque es muy joven. Antes, en, en primaria, se nos enseñaba historia sagrada. Luego, cuando llegábamos ya al bachiller, ya eso ya pasaba a mejor vida, era otra cosa. Pero aquella historia sagrada nos permitía luego la lectura de la Biblia, evidentemente no podíamos quedarnos con solo la historia sagrada. Pero si uno no lee la Biblia, que es como yo le he dicho muchas veces a los es que yo no soy católico, no, hace falta que sea católico o cristiano, no. la Biblia es un libro histórico y hay que leerlo. Como hay que leer el Poboltulla o hay que leer el libro de los muertos para saber cómo los faraones se enfrentaban a los animales fantásticos, esos que le salían en el ultramundo. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque si no, no se entendería, por ejemplo, lo de, lo de David. Porque David es un muchachito. Y además era despreciado por la familia. Estaba cuidando a las ovejas. Mira que huelen mal las ovejas. ¿Eh? Era el niño tonto. ¿no? Y luego, fíjense lo que fue. El, el problema es que si no se conoce eso, estas críticas o este juicio que yo he dicho no se podría hacer. Pero no solamente eso. Antes yo no, no lo... No lo he pasado, no lo he dicho, pero, eh, por ejemplo, lo del marqués de, de Santillana, el retablo de los gozos de la Virgen. Este retablo está hecho después de la batalla de Olmedo, cuando el rey lo nombra marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, porque él no quería que lo, que lo nombraran con la mogre, la, el, el mogollón de condes que salen de la batalla de Olmedo, de la segunda batalla de Olmedo. Él quiere ser un, único. Y el Marqués de Santiana lo, se lo podía permitir. Hay que tener en cuenta que desde el Cantábrico hasta, hasta Guadalajara esas tierras eran suyas. El paso entre Castilla y Aragón era de él, prácticamente. Era el señor de la beca porque él, él venía de, de, de, su, de su madre. Y cuando el, al rey le dice que no, rey, a mí me da... El título de marqués en el castillo de Burgos, en la sala del reino, en Burgos, cabeza de Castilla. Y solamente a él. En ese momento, me acuerdo, podía decirlo, el rey de edad se le pone de rodillas, lo arma caballero y tal, no sé cuántos, si y le dice, le besa las manos, y luego los reyes de armas dijeron a grandes voce lo que se sigue. Nobleza, nobleza, nobleza y honor y mayor estado que el muy poderoso y muy excelente príncipe el rey nombra a don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillán y le da los escudos de armas Y ahí, como aparece la marquesa, sí aparecen los Figueroa que son el escudo amarillito ese con las tres cositas verdes que son las hojas de higuera, los Figueroa. Y el marqués de Santillán, ¿por qué digo esto? Aparece... Con, rezando eh, con un escudero detrás con el estoque de Marqués que es con el que le van a nombrar claro, el estoque de Marqués un, un tipo de, de espadón de esos que se coge con las dos manos esto es importante, sí, porque fíjense sí, fíjense si sí, hay que saber leer y leer, estos son los goces a Santa María del propio Marqués porque el Marqués solía cuando terminaba una batalla ir a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe y hace 12 que hacía sus poesías. Ahí están los gozos de Santa María. Leer, leer la documentación, evidente, si uno no lo lee, pues hombre, no, no termina, mire, la fotocopia del escrito, anotado por mí, transcribiendo palabrita por palabrita. Porque si no se lee el documento, o no se lee el impreso, lo que esté impreso, poco se dirá, poco se sabe. hay que leer, y hay que leer en, lo, en la mayor el eh, número posible de lenguas y si no, pedir ayuda inmediata y además de eso es estar preparado es lo que he dicho antes, no solamente leer sino estar preparados para poder entender por ejemplo, qué hace el perrito debajo de la, del reclinatorio de la marquesa ¿no? si se dan cuenta debajo del reclinatorio de la marquesa hay un perrito un lulú ¿eh? y, y, ¿qué es? la fidelidad pero no solamente es ya la fidelidad al marido que estuviera sometida, como dirían las feministas de ahora, que me parece ya tanta tontada, ya que se están pasando de cuatro años. No, es que esa misma fidelidad es la lealtad que él debe a la marquesa, y por ejemplo, en los enterramientos aparecen a los pies del, del varón, aparece el león. Otras veces aparece también un can, un perro. Depende. Pero es como todo. No se puede, es como esto, mire, esta virgen, es la virgen de la batalla, ah, ya estamos, peleones, no, esta virgen es como la que llevaba el, el marqués o el, el cardenal Mendoza cuando iban de batalla, cuando el cardenal Mendoza era un caballero y la ataban al arnés del, del caballo y, y, y ellos querían que iban protegidos, evidentemente que muchos caían en el combate, ¿no? ya saben ustedes que en la rota de, de Ita al marqués de Santillana le clavaron una lanza en el muslo, partió la lanza y siguió combatiendo hasta que terminó la, la pelea, que lo derrotaron y, y se arrancó la lanza. Me dijo una señora un día, ¡qué hostia! Pues es que, como decía él, la espada no embota la mente, la pluma, mejor dicho. Hay que leer y saberlo todo. Si no se lee, pues no se sabe que la Virgen de las Batallas los caballeros españoles la llevaban a la guerra como una especie de talismán para protegerse. Pues de la misma manera que los otros llevarían la media luna, o yo qué sé, no sé si he contestado su pregunta. Hay que leer, mucho, mucho. Y yo siempre he dicho que es una manera de, de no solamente leer, sino ver. Si usted ve, será capaz de distinguir inmediatamente una cosa de otra. Hay algo que me llama mucho la atención, los ingleses llevan ahora una, una temporada, con el Brexit llevan un atontamiento general. Yo veo al, al presidente del de, de, de parlamento con unas corbatas que digo, madre mía, ¿dónde estará el gusto de este señor? Pero bueno, sin embargo, cuando los señores de la oposición van a decirle a presentarle algún escrito, se presentan ante él, ¡pum! saluda, no sé si se han dado cuenta, y son más de izquierdas que los de aquí. Los saludo. No como a mí que de pronto llega uno como le pasó a Bono, que le llama la atención al ministro entonces de industria, ¿no? El, el, el, el, el Que no llevaba por bata. ¿Por <risa> qué hace calor? Cuando se pierde eso se pierden las formas la, la y si se pierde las formas se pierde todo. Y es una cosa muy importante el que nosotros sepamos verlo, cómo distinguir las eh, las insignias. Yo recuerdo, por ejemplo, y con esto termino, cuando el Melo, era el marqués, el marqués de Melo, fue a hacerse cargo de los Países Bajos, dice que levantó el bastón de mando por encima de la cabeza del gobernador saliente. Y ya toda la tropa, toda la tropa, sabía quién era el que mandaba simplemente con el hecho de haber hecho así con el bastón de manto ahora lo hacen no saben ni lo que es el bastón de manto ¿Eh? antes como que lo sabían Antonio si me lo invites es una observación que veo es que el cuadro es como un relato un relato y entonces hay que en vez de palabras con imágenes hay que leer para entender las imágenes del relato del cuadro si no, por eso digo que hay que ver yo siempre a los alumnos míos les decía que en esas horas de, que van a dormir pero que no se duermen que en vez de, de quedarse ahí quietecitos, que cojan un libro y simplemente ves, ver. aunque sean fotografías, reproducciones pero ves, y al final termina durmiéndose, pero uno es como cuando uno termina leyendo leyendo, leyendo, todo se va quedando ahí y en un momento determinado puede llegar a, a, a Ver, por ejemplo, este cuadro de Fernando Gallego. Nada más por el simbolismo de qué globus, de qué globo terrestre lleva el, el, el Cristo Salvador en la mano, se puede saber que esto es antes del descubrimiento de América. Porque es que resulta que es que la Tierra está en el centro, no se le dan cuenta. Es decir, es, la Tierra está en el centro del universo. Es lo anterior a. Luego, no se sabe leer, claro que es un, el tetramorfo que está aquí, pero es que hay dos figuritas ahí muy importantes, que son la iglesia y la sinagoga. La iglesia tiene la sagrada forma, porque evidentemente es el, eh, el mayor de los sacramentos, el más significativo. Pero la sinagoga eh, está ahí como retorcida. La bandera crucífera que lleva la iglesia está en yesta. La bandera de la sinagoga está quebrada. Es decir, todo eso hay que saberlo leer. Y si se sabe leer, se sabe inmediatamente a qué atenerse. Y esto es lo que he dicho antes, por ejemplo, de los escudos. Aquí, viendo esto, por ejemplo, el escudo primero es el original de los Mendoza. Los Mendoza de la Vega es el segundo. ¿Qué significa el software, esa especie de cruce? En aspa, si se sabe leer, uno dice: Esto es influencia italiana. ¿Qué pasa? Que el marqués de, San, el marqués de Santillana fue copero de Alfonso el Magnánimo. Y claro, estuvo allí de copero y vio aquello. Y entonces dijo: Unir el, el, el, el signo de los Mendoza con el signo de la Vega. Porque la casa de la Vega, el Ave María, gratia plena. Ese fue el que le dio el poder a Santillán. Si no, el marqués de Santillán se hubiera quedado como un noble de, de, de los del montón. Pero la casa de la vega, la vega de Santillán, es que eso era una cantidad de tierras las que iba a heredar, y gracias a la mujer, y por pues todo eso que dicen las feministas, gracias a que la señora de la vega puso sus reales como los debió poner. Y luego está el escudo ya formado con los de su mujer. Y a partir de ahí los hijos, cada uno, sacará unos u otros. En lo que ven arriba es el sello. Y el sello ven la cruz potenzada de Jerusalén. Eso era la divisa del marqués. No el escudo, la divisa. Y es la que eh, cuando iban a la batalla todo el mundo llevaba por delante. Cuando veían la divisa, ahí están los nuestros. Cuando no veían la divisa, ahí están los enemigos. Todo eso es poco a poco lo que hay que aprender a leer. Igual que eso, pues aprender, no sé, ahora estoy viendo a mi decano que llevaba el escudo de filosofía y letras, la columna y la antorcha. La sabiduría y las artes. Y no olvidemos, por ejemplo, que las artes, la antigua universidad, son las dos ramas que se dividirán en las filosofía y letras actuales, humanidades, etcétera, y también en ciencias. Por eso los de ciencias llevan el mismo color que nosotros, pero oscuro. Nosotros lo el azul celeste, y ellos el azul oscuro. Porque todos salen de la misma formación. Cuando uno quería, por ejemplo, llegar a ser teólogo, doctor en teología, tenía primero que hacer artes. Y entonces ahí estaban las matemáticas, etcétera. Todo esto es lo que da el entender un poco también, por ejemplo, para que entiendan el valor de un artista. ¿Por qué un artista antiguamente no era también tratado como, eh, por ejemplo, un literato? Por lo del pensamiento. Creían que el artista no pensaba, si se equivocan, el artista piensa. Y ese pensamiento es el que trasluce en su obra, de un modo u otro a veces ayudado por la gente que está a su alrededor. Pero eso es innegable. Lo que pasa es que, claro, las artes liberales no contemplaban la artesanía, que era de donde surge, no surgimos nosotros. Entonces el artista era, pues eso, era como esa lucha que tuvieron luego los entre los propios artistas. Es que los enemigos somos nosotros mismos. Entonces, el enemigo del hombre es el hombre, el enemigo de la mujer es la mujer. Mire, la pelea entre escultores y pintores es que los pintores os mancháis las manos. Bueno, los escultores sudáis y el polvo se os pega. Al claro, como el arquitecto. ¿no? Fíjense, el arquitecto, el arquitecto diseña y tal. Pero también hay dos tipos de arquitecto. Alberti. Alberti era el señorito. Era un criptógrafo. Era un señor que leía las cartas cifradas del de, eh, Papa. Pero se dedicó a diseñar... ya. ¿Ejecutaba el, las obras? No. Eso lo dejaba los aparejadores, los secundarios. Yo soy un diseñador chico. Brunelleschi, no. Brunelleschi estaba a pie de obra. Si han ido al Museo de la Ópera del Duomo de Florencia, no sé si han visto un tubo enorme que hay de, de cuero con un tapón. No sé si lo han visto. Pues eso ha de que se lo inventa Brunelleschi el esquí porque claro, los que estaban arriba de la cúpula como si ahora salen a fumar el cigarrito el tiempo que pierden bajando haciendo pis, volviendo a subir solución y luego chiquillo, como con la comida ¿no? ala, venga tío. todo eso en sin genio es la diferencia entre un arquitecto a pie de obra y un arquitecto de estudio en el el barroco, fíjense la diferencia entre Bernini y Borromini. ¿Quién es más arquitecto? Borromini todo. A Pedro. Manchándose. Porque primero fue Picapedrero, luego fue yesero, lo hizo todo. Yo, para ser hoy lo que soy, bueno, lo que he sido, yo hice tres meses de peón encofrador en la presa de Aldea la presa de la Almendra. Estuve, estuve accidentado y todo. <ríe> me clavé un, en la planta del pie un clavo así de grande lo pasé fatal tres meses para saber lo que era en, el encofrado no tenía otra posibilidad, yo en una presa pero hablaba con los ingenieros con los arquitectos, una presa impresionante la de la Almendra, en villarino, la presa la más grande de Europa en ese momento y luego fui a, a la escuela de arte y oficio claro que ya me ven, artista no soy me quedo, me quedo en la pero bueno, creo que sí que hay que leer y ver. Leer y ver. Bueno, bueno pues yo creo que ya es la hora de, de respirarnos a comer después de esta excelente conferencia que nos ha dado la oportunidad de comprender la, la responsabilidad que tiene el historiador del arte. Así que muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, alumnos, amigos, compañeros. Fíjense lo que lleva el condotiero Gatamelata en el peto. La medusa. Va de retro. Porque la medusa era el, ese ser mitológico que as, asustaba al enemigo y lo ahuyentaba. Gatamelata lleva la medusa. No cualquier cosa, la medusa. Con Leóni no le hace falta. Con Leóni, ¿qué le va a hacer falta? Con Leóni no hacía lo que tenía que hacer. Fíjense si es importante mirar la letra. La letra, perdona que no te... <risa> Bueno, como podéis imaginaros, si fuera por Antonio, seguíamos aquí tres horas más. <risa> Pero vamos, no vamos a abusar de su sabiduría. No. Muchísimas Yo gracias a, a todos a y espero que nos vamos Muchas gracias.